Nuevos rumores y filtraciones están llegando sobre la temporada 4 de Fortnite Sé que estás deseando que llegue la temporada 4, yo también Entonces aquí les traigo toda la nueva información y las revelaciones oficiales para la siguiente temporada nueva de Fortnite Si quieres saber esto y más, no dudes en ver el vídeo hasta el final porque no te lo puedes perder Hermanos, ¿Cómo va el día, cracks? A ver, es simple lo que les propongo hoy. Si llegamos a alcanzar las 10.000 personas apoyando el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite, regalaremos 10.000 pavos en Fortnite. Y si te suscribes y alcanzamos los 400.000 suscriptores antes de la nueva temporada, podrán conseguir hasta 10 pases de batalla gratis de la Neox Army. En la siguiente temporada vamos a estar regalando muchas cositas y esto es un reto muy fácil para vosotros. ¿Eh? ¿Sí o no, Neox Army? Venga, creo que lo he puesto fácil. Así que no dudes en apoyar el canal ahora mismo si quieres ser tú uno de los ganadores. Ahora ya sí que sí, empezamos con el video, hermanos. Empezaremos por Thor vs. Galactus. Todo el mundo a estas alturas ya sabe que Epic Games filtró acerca de la llegada de Galactus y de Thor... ...al descubrir que un cómic llegó a nuestro juego de Fortnite de repente en la sala del Battle Royale. Nos dimos cuenta de que Fortnite escondía secretos de nuevo, pero de esto ya nos dimos cuenta antes. En la llegada de Capitán América, en el propio tráiler pudimos ver... Como algo sospechoso quedaba detrás del capitán. Se trata del puente Pyfrost. Entonces vimos en el suelo runas similares a las que usa Thor en su puente de teletransportación. Eso no es todo. Todavía queda mucho. En el propio cómic vimos a otro personaje cuyo nombre no era Thor, sino Galactus. Galactus es uno de los villanos más poderosos de Marvel de todos los tiempos. ¿Recordáis a Thanos? Pues es un mosquito a su lado. Galactus se traiga planetas enteros para desayunar. Pero no solo existe esta pista sobre la llegada de Galactus. No, no, no. Desde la última actualización en Fortnite, pudimos ver esta silueta secreta en el espectrograma de sonido filtrado, donde claramente se ve a Galactus en ella. Con la llegada de Jones y Gordito, pudimos ver... Una nueva página de un cómic justo al lado de él Donde aparece Galactus de nuevo entero Luchando contra los superhéroes Además estas runas estarán apareciendo pronto en Fortnite Ya que fueron filtradas en las últimas semanas Entonces finalmente quizás tengamos A Galactus y a Thor En el próximo pase de batalla Aunque todos preferimos lógicamente Un gran evento masivo entre ellos en el juego Pero eso todavía no se ha confirmado Vamos con la temporada 4, el nuevo pase de batalla y la nueva temática Pues hasta ahora el pase de la temporada 4 es totalmente un misterio Después de averiguar algunas cosas de esta temporada Podemos analizarlas y saber más o menos cómo será la siguiente temporada Me refiero a que la temporada 4 podría estar ambientada en el espacio Por la llegada de Siona y su nueva nave O algo de lo que realmente creo ...que podría pasar... ...Superhéroes... Si os acordáis, en la temporada 4 anterior del juego... ...fue ambientada en los superhéroes... ...donde además llegó un meteorito del espacio a la isla... ...y ¿qué tenemos en esta temporada? Siona y Bio. Al parecer tendremos otra nueva temporada ambientada en los superhéroes, lo que ahora podría ser mucho menos discreta gracias a todas sus anteriores colaboraciones con DC y Marvel en estos últimos meses. Esperamos además que para la siguiente temporada la nueva skin secreta se trate de Galactus o de Thor. Personalmente creo que la skin nivel 100 del pase de batalla será Galactus y la skin de Thor podría ser la del nivel 1 del pase de batalla Tenemos novedades sobre Hulk y sobre Iron Man Y ahora además está llegando lo mejor Lo veo como la posibilidad skin secreta de la próxima temporada Otra idea es que Thor se trate de la skin secreta de la siguiente temporada Y Iron Man podría ser una skin progresiva del nivel 1 Y según subas de nivel puedas tener mejor armadura en la skin Me gusta soñar, ¿vale? Vamos ahora con el nuevo libro de pesca, y es que en la temporada 4 de Fortnite tendremos un nuevo libro de pesca disponible en nuestro inventario, en donde podemos ir recolectando diferentes peces y animalitos acuáticos para recolectar experiencias según lo completamos. Solo ver esta pedazo de lista que ha sido filtrada sobre los nuevos consumibles peces que llegarán en la siguiente temporada. Realmente marcarán una gran diferencia y además tenemos nuevas ventajas con estos nuevos peces. Algunos de estos tan solo podrán ser encontrados en alguna hora específica del día en un lugar específico de la isla. Por ejemplo, por la noche o en acumulaciones aireadas. Llegó el momento de hablar de la historia de la temporada 4. Bien, es algo confusa, pero tenemos diferentes pistas que nos podrían ayudar. Entonces... Vimos la llegada de la nave de Siona hace realmente poco a Fortnite. Tan solo sabemos por el momento que llegó de otro planeta, que la hemos tenido que ayudar para lanzarse de nuevo, pero poco más acerca de ella. Así que en los archivos secretos del juego de Fortnite nos mostrarán qué hay de nuevo sobre este tema. Parece que Bio y Siona son provenientes de algún tipo de luna, proveniente quizás del propio mundo de Apolo. O quizás de otro planeta. Eso confirma que ambos no son del planeta de Fortnite. Confirmado al 100%. Lógicamente, antes de terminar con el video, hablaremos sobre el evento final de esta temporada. Y es que en los archivos del juego con la llegada de la última actualización, hay archivos nuevos del evento llamados Hike Tower. Pero también cabe la probabilidad de que no tengamos ningún evento en directo hasta la siguiente temporada, ya que de momento no hay novedades sobre la llegada de un nuevo evento en el horizonte de Fortnite. Los archivos del juego se han congelado y no hay novedades. ¿Habrá sido esto causado por la disputa con Apple? ¿Quieres saber por qué Apple y Android borraron Fortnite de sus dispositivos? Tienes un vídeo justo ahora aquí arriba en la pantalla donde explico todo lo sucedido. Personalmente, el siguiente evento que me gustaría ver en Fortnite, lógicamente, se trata de algo relacionado con Thor o con los Vengadores vs Galactus. De verdad me encantaría ver algo así pronto en Fortnite. Pensar que ahora mismo la historia de la temporada 3 del juego está un poco... apagada. Hay que activarla de nuevo. Puede que la temporada 4 de nuevo esté ambientada en superhéroes o quizás llena de nuevas colaboraciones y crossovers con diferentes marcas importantes. ¿Queréis saber más sobre el búnker gigante y el secreto que esconde? Desbloquearemos el siguiente vídeo del canal cuando lleguemos a los 2.500 likes en este vídeo. Vamos a por ello, Neox Army, yo sé que pueden. Hermanos, espero que les haya encantado demasiado el vídeo. Quiero mandaros un abrazo enorme a todos los que ven los vídeos a diario y a los que apoyan el canal. Debajo les dejo un link por si quieren pertenecer a los miembros de la Neox Army... Un beso a todos y nos vemos mañana, cracks.